El libro de los abrazos. Celebración de la voz humana. Tenían las manos atadas o esposadas. Y sin embargo, los dedos danzaban. Los presos estaban encapuchados, pero inclinándose alcanzaban a ver algo. Alguito. Por abajo. Aunque hablar estaba prohibido, ellos conversaban con las manos. Pino herfeld me enseñó el alfabeto de los dedos. Que en prisión aprendió sin profesor. Algunos... Tenía maralet, me dijo Otros eran unos artistas de la caligrafía La dictadura uruguaya quería que cada uno fuera nada más que uno y cada uno fuera nadie En cárceles y cuarteles y en todo el país la comunicación era delito Algunos presos pasaron más de 10 años enterrados en solitarios calabozos del tamaño de un ataúd sin escuchar más voces que el estrépito de las rejas o los pasos de las botas por los corredores Fernández Huidobro y Mauricio Rosenkopf condenados a esa soledad. Se salvaron porque pudieron hablarse con golpecitos a través de la pared. Así se contaban sueños y recuerdos, amores y desamores, discutían, se abrazaban. Se peleaban, compartían certezas y bellezas, y también compartían dudas y culpas, y preguntas de esas que no tienen respuestas. Cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir, a la voz humana no hay quien la pare. Si le niegan la boca, ella hablará por las manos.